donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple, y todas esas afines a ella. El día de hoy nos concentraremos en el tema de sales. Aprenderemos toda su nomenclatura y las reacciones de la cual proceden. No siendo más, comencemos. Para formar una sal, debo tener en cuenta la siguiente reacción. Base más ácido me produce sal y agua. Para entender esto, veamos el siguiente ejemplo. Siempre que hablemos de bases, vamos a hablar de hidróxidos. Los ácidos pueden ser ácidos oxácidos o ácidos hidrácidos, dependiendo de lo que ocurra. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Tenemos el NaOH, que es el hidróxido de sodio. Y lo vamos a poner a reaccionar con el HCl, que es el ácido clorhídrico. Esto me va a generar una sal. ¿Qué es lo que ocurre? El sodio se une con el cloro. Y el hidrógeno con el H o bueno, iono H nos forma el agua. Entonces nos quedaría Na más, más uno, y CL-1 esto es lo que se conoce como cationes y aniones la parte positiva sería cation y la parte negativa sería el anión y hidrógeno y OH nos va a generar H2O y esta sal se le conoce como el cloruro de sodio luego iremos viendo cómo se obtienen estos nombres pero ahora tengamos en cuenta de que es la combinación de una base o hidróxido con un ácido correspondiente. Veamos otra reacción química. Tenemos lo siguiente, tenemos el NaOH y lo vamos a poner a reaccionar con el, H, el H2CO3. Ese es el hidróxido de sodio y este se conoce como el ácido carbónico. Ahora, vamos a formar lo siguiente. Vamos a tomar solamente un hidrógeno y con el OH formaríamos el agua. Quedaría solamente un hidrógeno. Entonces nos quedaría aquí el HCO3. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Como estoy perdiendo un hidrógeno, este hidrógeno se convierte en una carga negativa entonces quedaría menos 1 este sería el y y el sodio pasaría salir a este lado entonces quedaría Na el sodio como está en el grupo 1 sería más 1 este se conoce como el bicarbonato de sodio muy utilizado en toda la parte de alimentos o en la parte de hacer eh, blanqueamientos se utiliza mucho bicarbonato. Y por último tendríamos el H2O. Entonces tengamos en cuenta esto. Siempre que se retire una cantidad de hidrógenos, esa cantidad de hidrógenos se va a convertir en cargas negativas y esas cargas negativas van a generar los que son los aniones. Veamos... ¿Cómo es que se forma la parte de cationes y aniones para generar una sal? Una sal está formada por un cation y un anión. Entonces, siempre que hablemos de cationes, vamos a hablar de los metales. Los metales son considerados cationes porque son positivos. Y cuando hablemos de aniones, vamos a tener dos casos. Los aniones provienen de provenir de ácidos, que son hidrácidos y también de ácidos oxácidos. ¿Por qué? Al quitar la cantidad de hidrógenos, se van a convertir en una serie de compuestos que son algunas terminaciones. Entonces, ese anión siempre va a tener carga negativa y el catión siempre va a tener carga positiva Entonces, por ejemplo miremos el NaCl el NaCl, si lo vemos bien el cloro proviene del ácido clorhídrico, miren que proviene de un ácido hidrácido como proviene del HCl al perder este hidrógeno el cloro Toma una carga negativa. Por eso acá queda menos 1. Convirtiéndose en un anión. Y el sodio, como está en el grupo 1, pues va a tener carga más 1. Más 1 y menos 1. Eso nos da 0. Este es el cloruro de sodio. Que es la sal, que corresponde a esta combinación de esos elementos. Vamos a ver... Esas terminaciones, uros, atos, hitos, que dependen de si provienen de ácidos hidrácidos o de ácidos oxácidos. Veamos. Veamos de dónde provienen estos aniones. Empecemos con los ácidos hidrácidos. Como podemos ver, tenemos el ácido clorhídrico y aquí tenemos el ácido sulfhídrico. Sí. Al cloro le quitamos este hidrógeno. El cloro va a quedar con carga de menos 1. Vemos acá, este hidrógeno pierde 2, quedaría, quedaría con menos 2. No olvidemos que si tenemos dudas de pronto con la parte de nombrar ácidos, les voy a dejar en la parte de aquí arriba cómo nombrar ácidos, sean hidrácidos o oxácidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el cloro, ese cloro proviene del ácido clorhídrico, ese se conocería como el clorul. Y el azufre, como proviene del ácido sulfhídrico, quedaría como sulfur. No olvidemos que aquí sería del grupo 7 y este del grupo 6. Y porque se llaman ácidos hidrácidos, pero pues no olvidemos que no no tienen oxígeno. Veamos otra forma en la cual se obtienen aniones, pero ya no a partir de ácidos hidrácidos, sino de ácidos oxácidos. Veamos. Ahora veamos estos siguientes aniones. Como podemos ver, tenemos el oxígeno en cada uno de ellos y tenemos uno en metal. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que mirar. ¿Qué pasa acá? Tenemos oxígeno, cloro, hidrógeno. No olvidemos que el oxígeno acá sería menos 2, hidrógeno más 1. Y acá eso nos da menos 8, o sea que esto debe ser más 7. O sea que este es el ácido perclórico. Entonces acá hacemos lo mismo, menos 2 más 1 más 5. Esto daría 6 y menos 6 nos da 0, ácido clórico, y menos 2 más 1, acá el cloro sería más 3, 4 menos 4 nos da 0, y por último tenemos menos 2 más 1 y más 1, tenemos ácido calclórico, ácido clórico, ácido cloroso y ácido hipocloroso, entonces, al retirar a cada uno de ellos, le hemos quitado un hidrógeno. Como retiramos un hidrógeno, esa carga queda con menos uno. Por eso cada uno de estos aniones tiene menos uno. Entonces, perclórico. ¿Qué ocurre aquí? Como es perclórico, eso se va a convertir en perclorato. ICO se convierte a ATO. Ahora, más 5 viene del ácido clórico, o sea que ese sería el clorato. ¿Y qué le sigue? Más 3 sería el ácido cloroso. O sea que no es oso, la terminación sería ITO, este sería el clorito. Y aquí tenemos lo siguiente de este ácido que es el ácido hipocloroso, este sería el hipoclorito. Todos estos son aniones, solamente faltaría unirlos con un metal para formar la sal. No olvidemos que la sal está formada por metales, no olvidemos, metales más no metal, O metal, más no metal, con oxígeno. Me olviden que estos son positivos y esto es negativo. O Acá sea, abrimos cada uno de estos aniones. Vamos a aprender a nombrar cada una de estas sales. Para nombrar sales, se debe tener muy en cuenta el anión. ¿De dónde proviene el anión? Entonces tenemos lo siguiente. Digamos que tenemos... Este ácido, ácido bromhídrico. Recuerden que este es un ácido hidrácido, por eso que solamente tiene el hidrógeno y el bromo. Acá tenemos el más 1, que es el hidrógeno, y para que esto se anule, el bromo debe ser menos 1. Más 1 y menos 1 nos da 0, que es el equilibrio entre esas dos cargas. Ahora, si nosotros le quitamos el hidrógeno es como si le dejáramos solamente la carga entonces el bromo al perder el hidrógeno queda con una carga de menos 1 ¿Cómo proviene este bromo de ácido bromo hídrico que es un hidrácido su terminación para la sal en el anión va a ser UROS. Entonces aquí hablaríamos de bromuro. Ahora tenemos lo siguiente: decimos H3PO4. Este es el famoso ácido fosfórico. Si vemos bien, aquí tenemos lo siguiente: no dieron las cargas, menos es 2. Esto es más 1, 3, acá nos da menos 8 y para que se iguale el fósforo debe tener un estado de oxidación de más 5. 3 por 1, 3, más 5, 8 y 8 menos 8 nos da 0. Ahora, si quitamos los 3 hidrógenos que tiene, nos pues quedaría un PO4. Y estos 3 hidrógenos se convierten en las cargas. Entonces serían menos 3, PO4 menos 3, si ustedes toman la tabla periódica, en la parte baja de la tabla periódica van a encontrar allí los aniones, que forman parte de las sales, entonces van a ver el PO4, ese sería el ion. si este es el ácido fosfórico, su terminación cambia. Ya no hablaría de fosfórico, sino que este ico se convierte en ato. Este sería el, en este caso sería el fosfato. O sea que la terminación acá sería ato. Entonces, hablaríamos aquí del fosfato cambiando de fosfórico a fosfato. Miren la diferencia. Este provino de un ácido hidrácido, mientras que este provino de un ácido oxácido. Miren que aquí tenemos oxígeno, mientras que acá no. Entonces, los aniones cambian. Terminaciones, uros, atos. Vamos a ver en diferentes elementos estos nombres, para que los tengamos presentes, tenemos aquí tres sales y vamos a aprender a nombrarlas o darles su nombre correcto, empecemos con la primera, KBL. como podemos ver acá está el bromo y aquí está el potasio, si vemos no hay oxígeno, entonces como no hay oxígeno entonces podemos pensar que este bromo proviene de un hidrácido, si recordamos este proviene del famoso HBr, que es el ácido hídrico. Entonces, al quitar la carga, en realidad esto es ¿qué? Bromo al menos uno. Este sería el anión, bromo menos uno. Entonces, como es un hidrácido, este es el bromuro. Entonces, acá quedaría menos uno y aquí estaría más uno. O sea que esto sería el nombre correcto: sería bromuro de y el nombre del metal, que en este caso es potasio. Entonces, bromuro de potasio. Veamos el siguiente: AGNO3. Este NO3, si recuerdan, proviene del HNO3. que es el ácido nítrico. Aquí tal hidrógeno? Esto quedaría NO3 menos 1. Quiere decir que esta es la carga que tiene este anión menos 1. Por ende, pues, para que esto quede balanceado, esto tiene que ser más 1. Más 1 y menos 1 nos da 0. Entonces, como proviene el ácido nítrico, ICO se convierte a ato. Esto sería nitrato de, y el AG es plata, entonces nitrato de plata. Ahora tenemos este esta última sal, K3PO3. Vemos acá, este PO3 proviene de un ácido que es el ácido fosforoso, que sería el H3PO3. Entonces, quitando aquí la carga, eso sería PO3. Como pierde tres hidrógenos, se convierte en menos 3. Este sería el anión. Entonces, PO3 lo tenemos acá: menos 3. No olviden que también se pueden apoyar de la tabla periódica. Allí van a encontrar todos los aniones, sean uros o también que tengan terminación como fosfatos, sulfatos, nitratos, entre otros. Pueden revisarla muy bien, que allí también se pueden guiar con ella. Ahora, eso sería menos 3. Y aquí entonces tenemos lo siguiente. Quedaría más, más, más 1 acá. 3 por 1, 3 menos 3, nos daría 0. Este sería, como es ácido fosforoso, oso se convierte en hito, o sea que este sería el fosfito de potasio. Este sería el nombre de esta sal. Vamos a aprender ahora a hacer lo contrario. A partir de los nombres... Sacar los compuestos del ácido. Bien, aquí podemos ver los nombres y a cada uno de ellos le vamos a poner su respectivo compuesto. Empecemos por el primero, nitrato ferroso. No olvidemos que el nitrato proviene del ácido nítrico. ICO es nitrato. Entonces ya hemos visto que el nitrato es el NO3. Y como pierde un hidrógeno, eso es menos uno. Ahora, ferroso. Entonces tenemos el hierro. No olviden que el hierro es Fe. Como es ferroso, no olviden que el hierro tiene dos estados de oxidación. Más 3, Ico, que es el más alto. Y más 2, oso, que es más bajo. Como es el más bajo, este hierro debe ser más 2. Ahora, ¿qué hacemos? Este 2 lo pasamos a este lado. Quedaría aquí el número 2. Y este pues sería acá. Este sería el nitrato ferroso. Al cruzar pues no es necesario poner el 1. Este sería el nitrato ferroso. Veamos ahora el sulfato de aluminio. Ahora vamos a continuar con el sulfato de aluminio. Pero en este caso vamos a apoyarnos de la tabla periódica. Si nos recordamos los aniones, podemos apoyarnos de ella para encontrarlos. Hay una lista pequeña que se encuentra ubicada en una de las esquinas de la tabla. De pronto en esta se puede ver un poco pequeña, pero en cada una de las de ustedes pueden encontrarla mucho más fácil. Si vemos bien, el sulfato es SO4, 2 menos o menos 2. Ahora, el aluminio es AL, entonces ponemos acá el aluminio, bien que este es el metal, y el aluminio es más 3, ya que está en el grupo 3. ¿Qué hacemos? Pues como cruzamos este número, el 3 lo ponemos acá, y este 2 lo ponemos a este lado. AL este, el sulfato de aluminio. Ahora continuemos con el siguiente, hipoclorito de sodio. Veamos que el hipoclorito de sodio viene este nombre hipoclorito viene del ácido hipocloroso no olviden que oso se convierte en hito entonces como es hipoclorito no olvidemos que sería entonces C -L -O, ya que viene del ácido hipocloroso esto sería menos 1 y el sodio lo adicionamos a este lado como cation más 1 y menos 1, este sería el hipoclorito de sodio. Por último tenemos el yoduro de potasio, veamos que no tiene terminación ni hito ni ato, quiere decir que proviene del ácido hídrico, en este caso sería el ácido yodhídrico. y si quitamos ese hidrógeno nos va a quedar solamente el yodo. Y como el yodo es del grupo 7, esto tiene menos 1. Y el potasio sería K. Ahora, el potasio está en el grupo 1, más 1 y menos 1 nos da 0. Quiere decir que aquí ya está balanceado, entonces KI sería el yodo de potasio. Veamos una serie de ejemplos combinando ambos casos para terminar vamos a resolver una combinación de nombres y estructuras tenemos acá dos nombres acá tenemos una estructura vamos a completar esta tabla Empecemos con el primero bromito cuproso veamos que el bromito tiene terminación ito quiere decir que proviene del ácido brom -mi, bromoso ito, es oso, como es oso, quiere decir que sería BN, O, y acá tenemos el ácido, Miremos que es hidrógeno, entonces, menos 2, más 1, como estoy hablando de ácido bromoso, recordemos que el bromo tiene cuatro estados, más 7, ICO, más 5, más 7, perdón, PER ICO, más 5 ico, más 3 oso, o sea que como estoy hablando del bromito, este sería más 3. 3 más 1 nos da 4, y 4 dividido 2 nos daría 2, sería BO2. Si quitamos el hidrógeno, el BO2 quedaría con carga menos 1. Teniendo ya esta carga, ya nos faltaría solamente el cobre. Como es cuproso, viene del cobre con esta de más bajo. Bien que el cobre tiene más 2 y más 1. Entonces acá ponemos Cu más 1, siendo el más bajo. Este sería el bromito cuproso. Veamos el siguiente, MgClO4, Si vemos bien, este ClO4 viene de otro ácido oxácido, que es el ácido Acá el cloro debe tener estado de oxidación más 7. Habría un hidrógeno y esto quedaría con una carga de menos 1. Y acá, 2 por menos 1 nos da menos 2. Y si vemos bien, el magnesio tiene carga de más 2. ¿La corregamos acá? Sí, más 2. Ahora, teniendo esto en cuenta, este sería el... Como él viene del ácido perclórico, este sería el... Perclorato, olviden que la terminación. Ico se convierte a ato, perclorato. De magnesio. Ahora tenemos este último, cloruro de magnesio. El cloruro proviene del ácido clórico, o sea que si quitamos el cloro, nos quedaría el cloruro, sería menos 1, y magnesio es Mg. Ya sabemos que el magnesio es más 2, como esto tiene que estar que nos dé 0, este se cruza, pondríamos el 2 acá. MgCl2 sería el cloro del magnesio. No olviden que se pueden apoyar también de la tabla en la cual aparecen los aniones. Si no recuerdan los nombres, en la parte de ácidos, si ustedes miran la tabla, van a aparecer las terminaciones 1 y también para ATOS y hitos. Se pueden apoyar también con ella. Con esto, daríamos por concluido el tema de sales. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba